Ya es tarde para volver a lo que le puse fíjense Si te olvido sería volver a vivir Y por eso yo me voy Yo sé que todo lo que yo nunca pude darte Lo buscaste en nadie No tienes por qué explicar ahora Soy el extraño en tu corazón Verdad las horas Hoy me hacen daño Sin ti son eternidad Si lloras no me engaño Es mejor no verte más Todo cambia y tú me cambiaste por mi amigo Ya no hay nada que me haga volver con tanto tiempo que pasamos todo destruido Tantas noches para amarnos que cambiaste sin motivo sé que es tarde, pero la culpa no la tuve yo Que cobarde no dijiste ni adiós al marcharte Solo dejaste todo lo malo de la relación El amor no es de tres, pero nunca fue de dos Todo lo que prometiste vale nada Y el amor en tu mirada eran mentiras disfrazadas Llamas a esto amor cuando amor es lo que falta era Difícil admitir que sí que otro te gustará Que todo lo que yo nunca pude darte, lo buscaste en alguien más Dime tú qué harías si estuvieras en mi lugar Tú ya no queda nada para entregarte, no puedo ni desearte el mal Solo vete y no vuelvas, porque así no puede funcionar. Solo Mírame a la cara y dime que nunca importó ni una llamada Hablando de amor si te gustaba buscarme para mirarle a él Lo que me hiciste fue tan cruel, solo vete por favor Ya borré todo para mantenerme cuerdo Los mensajes, las llamadas, solo faltan tus recuerdos Dicen que el que busca encuentra y es mejor Aunque me duele pues para qué estar con alguien que no sabe lo que quiere Y nunca supiste esto, pero yo lo vi todo Me hiciste tampoco me dolió regresar solo, solo Pude llorar tumbado en la cama, sé que no vale la pena luchar por quien no te ama llamas. tarde vi cómo lo mirabas con amor y yo sin saber nada platicabas con los dos tuve que verlo y entender la situación, hoy ya no valen las promesas, ni el te quiero ni un perdón todo, todo cambia, cambiaste por él, ya, ya no hay magia, cambia, Este soy por mi ayer Qué esperaba, si nunca lo quise ver, ya no hay nada, solo llevo solo las de perder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 I'm